Hello, welcome to another random video in my channel. Um, today I want to sing a song that I really like and I'm here with Sebastian Samarana, musician, studying composition, and I decided to sing this song because I think we've been making a lot of big decisions and that come with big changes and sometimes we don't consider certain small things that we left we leave behind and it is very important for me to acknowledge that with this song that I really like by it is written by Armando Tejada Gomez, a poet from Argentina. Uno se despide, insensiblemente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 Simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón, uno vuelve siempre a los viejos sitios. Donde amo la vida Y entonces comprende Cómo están de ausentes Las cosas queridas Simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor desde medio. atendida. Por eso muchacho, me partas ahora, soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples. Segura el tiempo Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amó la vida Uno se despide insensiblemente. Es no empezamos de nuevo la canción. ¿Qué trato con el gato? Bueno, ¿no? Sí, oh. yo